Redondear vértices ahora es una tarea totalmente descomplicada Soy Henry Pineda y bienvenidos a esta lección Una de las mejoras muy buenas que tiene Ilustrador desde la versión Creative Cloud Es trabajar con vértices interactivos Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vas a dibujar un rectángulo Bueno, en mi caso yo ya tengo dibujado esta parte que está aquí Voy a hacer un zoom para que lo alcances a ver bien Esto que está aquí te permite con clic y arrastrar redondear vértices Si te fijas muy bien, estoy trabajando con la herramienta de selección o la flecha negra Voy a poner Control Z, Comando Z, y ahora voy a cambiar de herramienta y me voy a quedar con la herramienta de eh, la selección directa. Voy a deseleccionar estos objetos, voy a hacer un pequeño zoom aquí en la esquina y mira, seleccionando esta parte que está aquí también el vértice, también lo puedes hacer con la flecha blanca. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene la flecha blanca con respecto a la flecha negra, que solo puedes trabajar de manera directa en un vértice? pero en la parte superior, en el panel de control, también tienes opciones de vértices para trabajar, voy a elegir la segunda, voy a elegir la tercera, digamos que no te gusta eso y quieres redondear un poco más en la opción que dice redondeo, aquí tú tienes una opción relativa y una opción absoluta, esto realmente es simplemente genial, recuerda funcionan con las dos flechas, flecha blanca y flecha negra, ahora también lo puedes trabajar con texto y esto te queda súper bien en cualquier texto vas a seleccionarlo y lo vas a convertir en curvas es decir te vas aquí al menú de texto y vas a poner crear contornos voy a hacer un zoom para que lo veas muy bien aquí está justamente la opción del vértice interactivo para que lo puedas trabajar desde ese punto ahora digamos que solo quieres afectar una parte vas a seleccionar un nodo y con shift vamos a seleccionar el otro nodo ok hacia atrás o hacia la parte extrema donde quieras cambiarlo en la parte superior Puedes optar por cualquiera de, esas, de esos vértices. Esto simplemente es algo brutal que tiene Ilustrador desde la versión 2013 en el Creative Cloud. Y te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.